Buenas, chicos, audiencia de Prixline. Nos habla Luis de Prixline. Eh, ante todo, muchas gracias por estar ahí. Tanto los que estáis viéndonos en YouTube, en Twitter, en Periscope, en Instagram, los que nos escucháis en los podcasts de Prixline. Eh, los que estáis en directo, os recuerdo que podéis hacernos preguntas tanto a nuestra invitada Patricia de hoy como a mí. Las ponéis ahí en el chat y os las vamos respondiendo. Y los que lo veáis luego. Pues eh, podéis dejar las preguntas en el en los comentarios y suscribiros darle ahora al pause suscribiros al canal de PRIXLINE en youtube darle a la campana ¿eh? y luego lo seguís viendo y así en las próximas emisiones en directo os avisa la aplicación y podéis preguntarnos también durante el live en esta ocasión contamos con patricia que Hola. nos va a contar una muy mala experiencia laboral que le ocurrió trabajando en orange eh, bueno, es. aprovecho, disclaimer legal: que las opiniones que vierten nuestros invitados son solo de los invitados. Así es. Pero Patricia lo pasó muy mal. Hemos estado preparándolo ahora en Instagram, el, el making of de, esta, de este vídeo, y me acabo de enterar de lo que le ocurrió. Antes de empezar tu relato, Patricia, preséntate un poco a la audiencia, diles quién eres, lo que has estudiado, y luego ya empezamos. ¿vale? Te los dejo así un poco. Pues, hola, yo soy Patricia, tengo 25 años y nada, llevo aquí en España 15 años. Eh, nada, ahora estoy estudiando por mi cuenta nutrición y bueno, ahí vamos. Eh, empiezo ya con el testimonio que nos vas a contar, eh, Patricia. ¿Hace cuánto tiempo pasó más o menos? Vale, eh, ocurrió hace aproximadamente dos años. ¿Ya? Y... Perdona, te ha ocurrido hace dos años, pero yo por lo que has contado en Instagram te he visto sí. que todavía estás muy afectado. Sí, con el cierto? coraje que tenía, sí. Y han pasado dos años. Han pasado dos años. Este este relato, este relato que nos cuentas, Patricia, yo creo que viene un poco para desahogarte. Exactamente. Como te he visto sí. en Instagram, es como que te has quitado algo que tenías un dentro. Un peso, sí. Entonces, es cierto, ¿verdad? Sí, muy cierto. Bueno, pues si tú quieres puedes empezar el relato y le recordamos a la audiencia que os puede preguntar, ¿eh? Sí. Puede ponerlo en las, en las preguntas del chat. Vale. Pues nada, eh, yo empecé en una empresa hacer una suplencia de un mes, consistía en limpiar oficinas. Eh, yo estuve ahí bastante bien, empecé bastante bien, mis compañeras eh, estaban bastante contentas con mi labor, mi coordinadora también, era eficiente con el trabajo, ¿no? Eso era por las tardes, cuatro horas, desde las cuatro hasta las ocho. Eh, como tenía las mañanas libres, eh, mi coordinadora me llamó para ofrecerme que trabajase en una tienda de Orange, dos horas por la mañana, de diez a doce. Entonces yo, claro, acepté. Venía bien, es un dinero extra, ¿no? Entonces, este, cuando yo llegué, desde los primeros días, el primero, y segundo y tercer día, eh, había una chica que... Siempre me miraba muy mal, con no sé, como con rabia, con odio, pero yo no la conocía ni la había visto antes. Entonces, este, nada, yo no le di mucha relevancia y seguí con mi labor. Eh, al cuarto día yo llegué unos dos minutos tarde aproximadamente. Y ese día que yo llegué dos minutos tarde, me quedé dos minutos más abajo esperando que me abriesen la puerta pero no me abría, así que avisa a mi coordinadora que yo estaba timbrando pero que nadie me abría la puerta. Mi coordinadora le avisó a mi compañera que bajase a abrirme la puerta, ¿no? Pues ella al minuto bajó y me abrió. Pues yo ya subí, me cambié, habrá pasado un minuto más, o sea, cinco minutos de retraso. Yo este, empecé a preparar el material y mientras preparaba el material, eh, la chica que llevaba días mirándome mal se acercó a mí y con un tono muy despectivo y un tono muy agresivo eh, Destructivo o sea empezó a gritar y me dijo pues es que estas no son horas de llegar de llegar y me hizo con gestos no muy ¿Y, ofensivos y cuánto había llegado tarde más o menos patricio eh, cinco minutos cinco minutos. En, en total desde que subí, subía a mi ¿Y coordinadora es que esa compañera como que te miraba mal Sí, desde los primeros desde primer días. Día. Sí. ¿Pero habías hecho algo, güey? No, para nada, ni siquiera la conocía, o sea, en absoluto. Así que nada, eh, me empezó a, si sí, esas son horas de llegar, tienes que ser puntual, no tienes que ser re irresponsable, y le digo, pero si han sido cinco minutos y me dice, no, mentira, llevas media hora, y le digo, pero ¿qué media hora? Le digo, sí, son cinco minutos. Y me dice, bueno, eh, tú si hablo, tú te callas, y me empezó a decir, ¿no? eso no lo conté Ay, en el Google Me dijo, si yo estoy hablando, tú te callas, me dijo. Y eso te dice la otra empleada de la tienda, ¿no? Me dice la chica que me miraba más. Está mal. vendiendo, sí, para que, que las está... ciencias, la los que sacan de contactos, se sitúen, una tienda de telefonía móvil. Ah, sí. Yo no, no voy a decir el nombre, si Patricia lo que sí. decir que lo diga. Eh, esa es la que vende los móviles. La que vende los móviles. Y Patricia Pero... va allí a limpiar. Sí, con otra compañera más. Con otra compañera más. Y sí. un día llega dos minutos tarde, ¿no? Sí. Así y no es. te abre la puerta. Y no me abre la puerta durante dos minutos que estoy ¿Y tú esperando. habías notado que te miraba mal los días sí, antes? Sí, me miraba muy mal. Entonces, bueno, eh, empezó agresiva y empezó a decir: estas no son horas de llegar, tienes que llegar eh, bien pronto, porque es que no es posible que tú seas irresponsable. pero yo, Y tu compañera lleva más de medio trabajo ya hecho. Le digo: ¿Qué medio trabajo? Si está empezando apenas. Y bueno, me empezó a. ¿Cuánto bueno, tardabais en limpiar la tienda? De dos telefonía horas, móvil. ¿Por o sea, ¿sí qué se tarda? ¿Era claro. muy grande? ¿Era, sí, eran dos platos. ¿Era como esta cafetería de aeropuerto, tal vez? Sí, eran dos platos. O plantas. Era eran dos, planos. O sea, eran dos plantas, Era una cachotienda, ¿no? Sí, sí. ¿Era en Madrid aquí? Sí, aquí en Madrid. Era una en una tienda sol. grande. En ¿Ah? sol. Bueno, yo no digo más. Si tú quieres decir desahogar. <ríe> Para que sepan... Esto más que nada, chicos, es que Patricia ah. se quiere desahogar ante todos vosotros. Sí, han pasado aparte... dos años y lo tiene metido. Sí, como, aparte. Sácalo, es... sácalo. Esa tienda está. A apenas sales del metro, está en una esquina. Así que ya sabéis. Tú si lo pierdes. Es cierto ¿Verdad que lo están descargando? Sí, sí es de verdad, porque me quedé con esa espina y pues. La quedó con el estigma y ya tiene la oportunidad de decírselo a Tony. ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, súper agresiva y se puso. En... Bueno, ella seguía diciéndome cosas, ya la verdad no recuerdo muy bien, pero sí eran muy ofensivas, ¿no? Con, como con mucha autoridad. Y ella simplemente era una empleada, amiga de la, de la coordinadora. ¿no? Y luego de la... resultó que la coordinadora de Patricia de limpieza era amiga de la empleada esa que la miraba más. Sí, Yo me que... he enterado por el live que hemos hecho en Instagram hace un momentito sí. ay, ay, ay. Así que bueno, eh... una pregunta de la audiencia que nos hacen Patricia, sí. Michel Sandoval, muchas gracias Muy, Muy buena actitud a cualquier ignorancia que encuentre en el, el camino. camino Muy bien, eso es Muy lo bien, que bien. Le han aconsejado también en Instagram sí. Pero es que ahora veis la reacción que tuvo Patricia Es que no os ha contado lo que pasó luego uh -huh. Es que estamos a la mitad del relato Sigue, Pero gracias, sí. Mechel, por la pregunta. Podéis preguntar, ¿eh, hecho en Bueno, entonces ella eh, se puso muy, muy agresiva, en una posición muy agresiva, se acercaba a mí así como con, sabes, como que queriendo pelear, ¿no? Y bueno, entonces yo le dije, bueno, y me empezó a decir una serie de, de cosas muy ofensivas, como he dicho antes, y yo le dije, bueno, y gritándome, yo le dije, bueno, a mí ni, ni me, ni me, no, ahí me dijo este. Cómo me dijo, a mí no hables así. Dicho, a mí no me hables así o sí, algo así. Eh, o, eh, ya verás las consecuencias, algo así dijo, ¿no? Y yo le dije, bueno, qué? a mí no me grites ni me faltes el respeto y déjate de amenazas. Y me dijo, y bueno, fue se puso peor, o sea, más se cabrió y se fue gritando y diciendo cosas, así que bueno. ¿Y tú Do qué hiciste? Yo nada, yo seguí seguí con mi trabajo y en un momento de, de aquellos que yo estaba trabajando vi que a mi compañera le estaba pidiendo el número de mi coordinadora. Yo imaginaba que era para decirle lo que pasó, ¿no? pero yo ya también pretendía contárselo porque todo lo que pase en la empresa con compañeros o tal hay que comunicárselo a ella. Entonces yo en cuanto ya llegué a casa eh, lo primero que iba a hacer es eso, avisarle a mi coordinador. pero ella se me adelantó y me llamó y me dijo hola patricia mira que ya no quiero que eh, sigas yendo a la tienda yo le digo por qué qué ha pasado y me dice mira que la chica que está ahí eh, me ha dicho que que eres mala <ríe> Práct Prácticamente que, me ha, que le, me ha dicho que tú le has gritado que le eh, falta el respeto y que te has portado muy mal con ella le digo pero si es todo lo contrario me dijo ya patricia pues que tú puedes decir una cosa y ella otra y nosotros no estamos ahí para ver le digo ya ya eso sí es verdad no y que has llegado media hora tarde y tal no luego después de unos días yo ya no fui más a la tienda yo seguía en, la, en las oficinas normalmente siguiendo mi, mi suplencia no y seguía yendo allí a limpiar y seguía estando la mujer está eh, no yo iba bueno. solamente al trabajo de las tardes ya el de, de la, la mañana ya no porque ya no quería que fuese, la chica que me o miraba sea que ya, mal, no la, ya no te la encontrabas más ¿no? ya no más ya no más entonces este vale es yo que sabe. veréis ahora lo que pasó chicos que lo ha contado antes claro. en Instagram en la preparación, yo me quedé alucinada. Luego me llamó ella y a los dos días o así me llamó y me dijo: Patricia, no te preocupes, quédate tranquila que te llamaremos para más trabajo. Eh, ahora ya sabemos, yo sé que ella mintió porque dijo que habías llegado media media hora tarde y tú me habías escrito a los cuatro minutos, que eh, o sea, ya hace dos minutos más dos minutos que esperé, a los cuatro minutos yo le hablé. Entonces yo sé que eso fue mentira y yo hablé con ella y dije a ver eh, tal nombre no me acuerdo de la chica antes de dime que sigas, la verdad. un corte que te hago sí. audiencia juzgar vosotros mismos veis a esta chica como poco trabajadora impuntual o algo así yo creo que no Puede seguir. bueno y entonces me dijo eh, nada que eh, ya ya sé que ella mintió entonces yo le digo no y me dijo porque ese ese día yo ella le llamó a mi coordinadora a la chica le dijo a ver dime la verdad por qué no quieres que envíe más a Patricia porque yo sé que me has mentido tú dijiste que había llegado media media hora tarde y Patricia me escribió que estaba llegando tarde cuando eran las nueve y cuatro de la mañana nueve y 4 de la mañana, 9 y 4 de la mañana. Entonces este y yo sé que eso fue mentira. Y le dijo a la chica, mira, sabes que sí. Eh, no quiero que la eh, que vaya más porque me cae mal. Y entonces claro mi coordinador ¿Y, y no. yo que te pregunto Patricia, cuando pasa una cosa así en la empresa a ti, uh -huh. ¿qué hace? Te manda entonces a otro sitio a trabajar o te pues, despide claro. O sea para que, para que no se sustituyen los que se acaban de conectar. Ella iba a una tienda de telefonía móvil a limpiar, pasó todo esto con una de las que trabajaban allí. Total que al final su coordinadora, como estáis viendo, la dice Patricia. Ya no no vaya más allí, ¿no? Sí, así es. Y mi pregunta es, te mandan entonces a otro sitio o te mandan a la calle. Claro, pues eso depende mucho de la situación, ¿no? Con qué tan grave ha sido. Esto como lo consideraban grave, grave o no. No, no, no, no lo considera. Falta considero. leve, por así claro. decirlo. Aunque claro. todos sabemos que tenía su razón. Claro. Y... ¿Les has <risa> contado lo que había pasado, lo de que la, lo que esa mujer ¿Era amiga de tu coordinadora? Sí, se ¿Se lo contaba sí. a la audiencia de YouTube? Creo que sí, que era amiga de... La, la que trabajaba ahí en la tienda era amiga de la coordinadora, o sea, no era encargada ni nada, simplemente era empleada de la tienda que enseñaba los móviles y tal. Pero coincidentemente era amiga de la jefa de la Exactamente, exactamente. Entonces, este, bueno ese día yo no sé por dónde me quedé sí pues que ya te avisa la coordinadora ah que, que ya sabe que le había dicho eso que, que en realidad que quería que no fuera porque yo le caía mal y ya está entonces mi coordinadora le había dicho lo que ella me comentó sí. que mejor le hubiera dicho pues directamente eso y no que yo le falta respeto y tal entonces me dijo Patricia no te preocupes que yo te cualquier puesto que haya yo te llamo y bueno hubo en dos ocasiones que la primera ocasión que me dijo mira que hay un trabajo lo quieres le digo claro le digo claro que lo quiero y me dijo vale entonces ya te aviso el día y tal yo estuve esperando la llamada pero nunca me llamó nunca te volvieron a llamar nunca. ya luego, la, luego me volví a llamar y yo le pregunté de la anterior ocasión que me dijo que me iba a, y me dijo no es que ya al final no pudimos por la empresa bueno me puso una excusa ¿no? y me llamó otra vez y me dijo quieres otra vez nuevamente le dije que sí y me dijo, vale, ya te vuelvo a llamar. Y otra vez nada. Y así me dejó en dos ocasiones Dile cosas. a la audiencia. Vamos, que no la volvieron a llamar nunca No me volvieron a llamar. No sé. Ah, eso sí le dijo. No te preocupes, Patricia, tú tienes razón, ¿no? Sí, que tenía no razón. No te preocupes, tal. Te Pero no la volvieron a llamar. No me volvieron a llamar. Así que. Mensaje, y bueno, a mis compañeros, estaban Dile a la audiencia de YouTube y Twitter y Periscope, y sí. los que nos oyen en los podcasts, el mensaje que has dado en Instagram. Ah, bueno. Lo eh, totalmente. Mi consejo. Gracias. Mi consejo es que no os dejéis de obligar por más, necesitado que, por más necesitados que estéis, ¿no? porque a veces por falta de información no buscamos otras alternativas, no nos damos cuenta que hay ayudas y esperamos al último momento estar mal y lo que tenemos que hacer es hacerlo con antelación, anticiparnos a esas situaciones que nos ponen mal. ¿no? Entonces, cuando tengamos trabajo hacer y buscar esa información y así el día que no tengamos trabajo, pues ya tenemos esa alternativa o, o alternativas, ¿no? Y no tenemos que desesperarnos ni dejar eh, ni tener que dejar que otras personas nos humillen. Entonces siempre, siempre ver alternativas que las hay y muchas. Pero no dejéis eso que os falten el respeto, que os humillen de esa manera porque no, o sea, no es no es humanitario eso. Pues muchas gracias por tu testimonio, Patricia. Muchísimas gracias a la audiencia que nos ha estado escuchando, que te está escuchando. Te has desahogado, ¿no? Mucho. Eso es lo importante. Sí. Patricia, que llevaba esto desde hace dos años, lo quería sacar. Que audiencia, que muchas gracias por habernos escuchado. Mm, eh, los que no estéis suscritos, suscribiros. De verdad, buscar Brixlina en YouTube, darle a la campana y así en los próximos lives nos podéis preguntar también en directo y si Patricia quiere añadir algo más si no pues ya finalizamos por hoy nada más, Va. eso es todo pues muchas gracias a todos, gracias, gracias a ti gracias. adiós